Vídeo rápido con tres noticias del Paris Saint Germain Empezamos por Leo Messi El futuro de Messi empieza a convertirse en una de las mayores incógnitas Su contrato con el Paris Saint Germain expira el próximo verano Y con los rumores de que se unirá al FC Barcelona Debemos agregar un fuerte interés de dos equipos de la Premier League Que ahora buscan ficharlo como agente libre Es conocida por todos la maravillosa relación entre el técnico español Pep Guardiola Y el actual delantero del Paris Saint Germain Lionel Messi Desde que ambos coincidieron en el Barcelona entre 2008 y 2012 de hecho se rumorea que Messi podría aterrizar en el Manchester City todos los veranos desde que Guardiola llegó al conjunto inglés, ahora con la opción de fichar a Messi como agente libre el conjunto Citizen se posiciona como fuerte contrincante para quedarse con Messi siempre y cuando este se niegue a renovar el contrato del Paris Saint Germain antes del próximo verano, En Londres también están muy atentos al futuro de Messi en la Ligue 1, los Blues estuvieron cerca de fichar a Cristiano Ronaldo el pasado verano aunque su ex entrenador Tuchel paró el proceso, ahora aprovechando la culminación del contrato de Messi, el Chelsea buscará quedarse con el delantero para hacer su equipo más competitivo la próxima temporada. La posición de la selección de París ahora es muy clara, su firme intención es renovar el contrato de Messi evitando así que salga gratis del equipo el próximo verano y manteniéndolo en la plantilla unas temporadas más. Actualmente no hay indicios de que Messi vaya a extender su contrato. Por tanto, Leo Messi que sigue en la mira de clubes de la Premier League de cara a este próximo junio de 2023, Vamos a hablar ahora de mercado de fichajes y vamos a ver concretamente el interés del Paris Saint-Germain en una perla brasileña que tienen en la mira tanto Barcelona como Real Madrid. Hendrik sigue acaparando todos los focos en Brasil. El atacante ha sumado otro pretendiente a su lista. El futbolista está centrado en su carrera profesional en Brasil y, de momento, prefiere no pensar en su futuro. Quiero llegar a lo más alto con Palmeiras, dijo recientemente. La competencia entre grandes clubes europeos por el nuevo talento sudamericano es feroz. Por ello, según Sport, el Paris Saint-Germain quiere adelantarse al resto y ha ofertado por el delantero natural de Brasilia. El mismo medio avanzó que el cuadro galo puso encima de la mesa 20 millones de euros. Palmeiras no está dispuesto a aceptar dicha proposición, pero está abierto a mantener una negociación. El verdadero será quien tenga la última palabra sobre su traspaso. La presidenta del club brasileño, Leila Pereira, dijo hace unas semanas a ESPN que no ha tenido noticia ninguna de interesados en Hendrik. No he sido contactada, no me ha llamado ningún club extranjero, dejó claro. Por tanto, Hendrik en la mira del PSG... Pero no solo Hendrik está en el radar del Paris Saint Germain sino que hay otro jugador que también interesa y mucho a los de la capital de Francia. Antonio Silva joven sensación del Benfica atrajo la mirada de muchos pretendientes debido al presente que atraviesa en el primer equipo del cuadro portugués. Después de que el Manchester United le haya puesto el ojo encima ahora es el Paris Saint Germain después del empate por 1-1 contra el Paris Saint Germain en la Champions League a bola informó que la actuación de un joven jugador despertó el interés de los directivos del equipo francés. El rendimiento defensivo de el central fue clave para mantener con vida al equipo dirigido por roger smith silva lleva jugados 13 partidos en lo que va de temporada y en todos ellos salió desde el inicio el central tiene contrato con el club luso hasta 2027 y una cláusula de salida de 100 millones de euros su valentía e integridad en la zona baja de la defensa así como su carácter lo distinguen de otros jugadores esto le otorga un atractivo más para que los equipos más importantes de europa valoren con atención todas las características de este joven jugador futbolista